¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal, voy a ir con una nueva canción, nuevo videoclip de Selena Gómez con un cantante que no lo conozco, Rema, y la canción Calm Down. Vamos allá con Selena, Rema y Calm Down. Me está gustando la intro. Oh, esta voz me gusta mucho. Wow, vaya rollo tiene este chico. me gusta mucho el estilo, ¿eh? Además, me gusta mucho cómo está ambientado el videoclip. Eh, iba a decir, ¿me recuerda a Colombia? No me recuerda a Colombia porque no he estado en mi vida en Colombia. Pero por, por lo que veo en reportajes, es como una casa colombiana. El chico tiene mucho futuro, me gusta mucho su voz. Ostras, ¿de dónde es este chico? Luego lo voy a buscar, porque ese es inglés de Estados Unidos, no. Me recuerda estilo jamaicano, el inglés jamaicano. De verdad, me gusta además mucho la, cómo van vestidos. Eh, videoclip sencillo, pero es que, es que le, da, le da ese toque especial el ritmo de la canción. La verdad, es que me está gustando muchísimo. Selena. Bueno, la voz de Selena, brutal. Bueno, le faltaba ya a este chico esto, Camila, y ya brutal la canción, me está gustando muchísimo. Bueno, nos hemos ido de la casa al garaje. Realmente el chico le da un toque especial a la canción. Me ha gustado mucho la parte de él. Mira, y la parte que menos me está gustando es el estribillo, que es la parte que más me tendría que gustar, pero bueno. Me gustan muchísimo los instrumentos de la base, el beat, wow, no. me, me, esperaba, me esperaba otra cosa totalmente diferente. los caracolitos estos que están otra vez a la orden del día, de moda. Qué mirada tiene Selena, es guapísima esta chica, de verdad preciosa, de las cantantes más, más, más guapas y carismáticas. Bueno, solo hace falta ver los seguidores que tiene Instagram. Creo que es de las personas más seguidas de, del mundo. Esta parte sí, cuando empieza el estribillo sí. Luego hay un trocito que me, me sobra y un poquito. Hasta aquí, ahora esta parte ya me, me cojea. A pesar de, de eso, la canción es buenísima. España, ahora mismo salió hace un par de horas y está a 28 en tendencias. De aquí a un par de horas, esto está en los número uno. ¡Wow! <risa> bueno, hasta aquí el vídeo, me ha gustado muchísimo la canción. La verdad es que la parte del chico no lo conocía de nada y me ha sorprendido muy muy gratamente. La canción, como ya he ido diciendo durante el vídeo, muy buena a partes. Hay un trozo que, como he dicho, no no me, no me encaja del todo ahí en la canción, pero a pesar de eso, bueno, es buenísima. Pues nada, hasta aquí Selena, Rima y Calm Down. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.